Gente Luigi Lera de YouTube, hoy traigo eh, una nueva novedad en la lista de Luigi Recomienda. Vayamos a ver. Hay un canal recomendado que es invitado es invita especial. Que se llama Fanbomb Videos Diarios. <coughs> Creo que era ese En fin Hasta aquí el video de hoy Recuerden darle like Compártalo Y sigan compartiendo Me servirá de gran ayuda Hasta que mi canal forme una gran comunidad. Recuerden darle like, compartirlo, y suscríbanse. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.